Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y quiero comentarles que hay noticias de Mecha Arena antes de nada, quiero decirles que todo esto de lo que voy a hablar ahora lo voy a traer más adelante en el test server eh, ya nos dijeron que iba a haber dos pilotos legendarios más así es, no se sabe bien qué de qué de cuá pero sí se sabe bien que van a ser legendarios así que uh, let's go chicos, aquí con conseguirlos es algo que se necesita en el juego y son potenciadores de los robots y de las armas Ya que se pueden poner cuatro implantes Aparte de la, del implante innata que tiene cada robot Luego, también otra cosa más que nos dijeron Es que va a haber nuevos mapas Están trabajando los desarrolladores Nuevos mapas Hay uno que es como que tiene agua Y si te caes allá adentro, morís y hay que tener mucho cuidado con killshot y con robots que son muy rápidos. Así que sí, va a estar muy difícil manejarlos ahí adentro. Lo único que se sabe es que los desarrolladores están trabajando las texturas aún. Sobre los robots que todavía no aparecen en tienda, se está planificando entrarlos en eventos y pase de batalla. Así que no es una cosa que está garantizada, pero es algo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Pero lo vuelven a re recalcar Mecharena para que lo diga a todos ustedes. También tenemos un nuevo robot. Que están ahí cerquita. Muy cerca de lanzarse. Es Loki. Es un robot que es de apoyo. nunca que se sabe que es de apoyo. Y que la habilidad es una habilidad que todavía no hay en Mecharena. No sé lo que está tramando Mecharena. Plarium. Sobre esto. Pero está impresionante. Todo lo que son nuevos robots, nuevas armas Y qué más que van a traer una nueva arma una arma que hace una implosión hacia adentro Es estilo láser Y es legendaria Por lo que sé es que es legendaria Y eso está Que wow Una arma láser Que es legendaria Que hace mucho daño Es parecida a la Thermai Es una locura Es una locura eh, no se puede decir mucho sobre esto, pero sí se puede decir que puede ser que lo que primero traigan es Mecharena así que estén a prontos porque esto sí lo que va a valer mucho. Se sabe que es de rango 10, 12 y 16. Por lo que nos dicen, el efecto que tiene esta arma es muy parecida a la Termine. A medida que vos vas disparando, va aumentando el daño que vos podés hacer. Sigan daño muy crítico que puedes matar rápidamente a un robot es perfecto para un robot de ataque eh, no puedo decir mucho, no quiero decir mucho sobre esta arma porque quiero utilizarlo en este server y hacer un vídeo sobre esta arma así puedo hablar bien específicamente cómo funciona, cómo es, los valores, el daño que hace todo, absolutamente todo así le puedo traer a todos ustedes cómo bien bien funciona esta arma y si sirve en Arena. hay que ver muy bien si nos sirve en Mecharena, así que lo más probable es que sí, pero vamos a ver. Bueno chicos, ahora sí me despido con un fuerte abrazo a todos ustedes. Perdonen que me escucharon algo así lo, en el audio y en la grabación, es que ando muy mal en la garganta. Y bueno, quería traerles esta información rápidamente para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en un próximo video, hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós y nos vemos.